Hola, ¿cómo están? Me encuentro en un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hemos entrado a Rakion GOT. Vamos a busmear, vamos a, a ver las salas de este juego. Eh, Rakion GOT es un videojuego así de Rakion al modo antiguo, pero también tiene muchas innovaciones modernas o actuales del Rakion actual. Y bueno, eh, me he dado cuenta que yo tengo la opción de aquí, este level 99, una vez me dieron para observar una sala y todavía no me lo han sacado, no sé por qué lo tengo todavía. En todo caso voy a ponerme a husmear o ver las salas, me da mucha curiosidad para ver cómo la gente pasa sus estajes para, o juega, a ver si usan hacker o no usan hacker en este tipo de juegos, voy a entrar a cualquier sala a ver. Challenger, vamos a ver Challenger, esto me gustaba que no podían pasarlo, yo no podía pasarlo Vamos a ver si este maguito la puede pasar, vamos a observarlo sin que se da cuenta Siempre he querido hacer esto pero no podía o no se daba la oportunidad Vamos a probar a ver cómo nos va viendo aquí A ver, vamos, vamos, el mago está avanzando, el mago a hasta Ahora vamos a ver si es que avanza o no a ver, ¿qué haces, maguito? Vamos a observar bien. Me gusta el modo veedor porque puedes ver todo el, el... Como vemos, vemos el castillo al fondo. A ver, vamos a ver cómo usa su estrategia. Aquí no hay curas. No, hay, no, es, no es sencillo pasar eso. Porque estas criaturas, parece mentira, te bajan la vida mucho. Y tienes que ser bien ágil. Saltar al mismo tiempo, como vemos. El mago va avanzando bien. ¡Qué bacán se ve, en serio, el modo observador! ¡No! Mago, allá... Eh, ¿Cómo saltó? No, no me di cuenta cómo saltó Aquí todavía siguen ¿Ahora qué va a hacer? ¡Saltó por encima! Ah, aquí y aquí se, <ríe> aquí ya se murió Seguro va a empezar de nuevo ahora Allá va a salir ¿O oh, ya se acabó? Ahora vamos a ver si, si es que tiene un segundo intento ¿Le dará listo? No, ya se salió Vamos a ver otro A ver, a ver este modo... Mazmorra de caos. Aquí también tiene mazmorra de caos. Vamos a observar cómo están jugando este clan romanos. Tiene un clan romanos. Eh, me acuerdo que en el Antiguo había un clan romanos que eran bien fuertes, jugaban bien guerra de clanes, eran buenos. Ahora vamos a ver cómo están pasando estas mazmorras. En, en acá este tipo de cosa, este tipo de mazmorra a mí me daba risa porque a veces tema, algunos morían. Para morirse en este tipo de mazmorras eres b y, Pero en este caso del Rakion God no tienes mucha vida. En el otro Rakion si sí tienes vida. Y, y, y tienes para subirte toda la vida que quieras. Acá el mago, a ver qué hace el mago. Este traje del mago a mí me gustaba. Este traje del Halloween. Está usando su disfraz. Me gusta cómo está el Rakion God actualizado. Como vemos se ve... Siempre he querido hacer estas cosas de ver, cómo pues, cómo juegan Azu, cómo se ve, a ver, vamos a acercarnos Ni siquiera sé usar bien este modo observador, pero me gusta ver, estamos viendo Ojalá no se moleste el administrador o, no, o sabrá que tengo este modo observador, ¿no? Estos golen en el tiempo pasado, Azu, eran un letal, te este, bajaban mucho la vida cuando tu vida era poco Buenos recuerdos, en serio a ver, le está paseando este de acá. Aquí tienen que matar a una de las criaturas. Una de las criaturas lo matan y muere todo. Como vemos, la, el, el archer hace que... Eh, está, está engañándolos a estos de acá. Y mientras los dos magos de acá matan a las tortugas. Buena estrategia también usan. Todas las criaturas del halcón fueron derrotados y pasaron el estaje. Así que buenos que son. ¿eh? Vamos a ver otra sala, a ver. Vamos a hacer eh, A ver, mazmorras Challenger solo Ahora vamos a ver si este mago Este mago sigue intentándolo, vamos a ver si la pasa o no Oh, el mago ya está avanzando ya. Uy, como avanzaba hasta este lugar Lo matará o no lo matará si sí, lo mata parece esos magos me, me gusta cuando aprenden mucho o saben mucho del juego este mago se ve que sabe vamos a ver si la logra pasar o no lo logra pasar vamos mago logra a ver vamos a ver qué premio se lleva el mago llevará algún premio aquí yo nunca he llegado a esta zona tiene que matarlo al boss para que pase esta opción Vamos, mago. Ese es un toro blue. Blue, sí. Ya se lo mató. A ver, vamos a ver qué sigue acá. ¿Qué pasa? A ver, continúa. O oh, ya terminó, ya tiene que matar a todos, creo que. Sí, tiene que matar a todos. Está matando aquí. Ese mago. Está haciendo su cura. Vamos, Mago. ¿La puedes pasar todavía? de nuevo van a tapar más Usan siempre su estrategia no, no son tontos Seguramente cuando lo mata Van a salir otras criaturas Yo ni siquiera puedo pasar el camino ¿Cómo llegarán hasta acá? Ya vez acá salió otras criaturas Y ahí cuida su curita ah, pero el mago sabía El mago ah, es su... Bueno, un saludo para ese mago Azad, azazad cómo suena? Esos nombres que se ponen también Ya no tiene ropa Pobre mago O no lo veo A ver, ¿la, la, la, lo hace o no lo hace es Con su arañita se ayuda Mientras su arañita está al golem deteniéndolo Él va matando a las otras criaturas Como vemos, es inteligente este mago porque si es que lo dejas solo Ese, ese golem te mete piedras O te rocas Y te baja la vida Ahora sí, a ver, mátalo Ahora va a matar al otro que queda Uno Y lo va a matar Ahora vamos a ver si es que logra o no logra matarlo Quería hacer más vida Ya no tiene más vida Seguramente van a salir más A ver, mago ¿La pasas o no la pasan? Es increíble como <risa> ¿Cómo puedo ver con este modo observador? Verdad, a veces me puedo meter así A ver, a mí me da curiosidad más a ver Por eso estoy grabando este video Salen más roturas acá Qué difícil Estos canos sí son difíciles Porque bajan mucho Cuando meten su bomba Pero este mago Hace su estrategia, como vemos se da vuelta Y... Y va bajándoles la vida Oye, qué inteligente el mago ¿eh? No, ahí le bajó un poquito Vamos mago, tú puedes Puedes hacerla Y ahí mete Ahí debes meterle, ahí se detiene Oh, casi le bajan Una de esos le puede bajar casi toda su vida Si le cae Tiene que mover, estar moviéndose Oh, qué inteligente, en serio Tienes que tener también un poco de práctica Y hacerlo suave, nomás ¿Podrá pasarlo? Sí, lo pasan, seguro Ya hay varios que pasan este tipo de estajes Aunque no creas No, ya le está bajando la vida Oh, casi, casi la hacía, le bajaron la vida a ese dragón Oye, oh, eh, pobre maguito <risa> ya, ya se desanimó, creo que A, a ver, ya se desanimó O oh, su último chancer ese pero estaba cerca de pasarlo A ver, voy a entrar a ver una guerra golem Cómo se están dando duro aquí, vamos a ver Vamos a observar cómo juegan Bueno, eh, traten de dejar sus comentarios Si les gustaría que cree o mejor dicho Que suba más videos de este tipo de modo Si es que les gusta, podemos subir más videos de, de este tipo de modo ¿Dónde grabamos las competencias de estos? Me agrada ver... <ríe> Y agrada verlo cuando no te ven Ellos piensan que tú no estás grabando nada y, Pero los estás viendo Como vemos aquí se están dando duro Full Guerra Golden A suselajean también las alas Cuando juegan así todos Se amontonan, se alocan Ese tipo de juego me gustaba Hace tiempo que no jugaba pero seguramente en otro video voy a intentar Jugar Guerra Golden yo solo Con mi personaje a ver, Vamos a ver a dónde van Oye sal. Este camino, bien este camino, o, o, este camino yo lo utilizaba siempre. Ahora vamos a ver, el archer arch se está bajando en la cala vida, pero ya ganó aquí. Aquí ganó un black. El black se va con todo. Vamos a ver si es que gana el black o, sea, o, lo, o lo matan antes que haga algo. Vamos a seguirlo al black. El black está que ya se lleva la espada dorada. No sé controlar mucho esto tampoco. Oye, ya le pusieron ya ¿Cómo se llama? Le pusieron una traba Se regresa el Black Y eso que el Black todavía tiene su vida Va a ir por otro lado Ah, no, regresa Oye Me estoy estrechando acá No puedo pasar entre las paredes No me digas que lo mataron a ver, ¿se la lleva o no se la lleva el Black? Ese reino está peleando con todas las Naxx que están ahí Sí, se le puede llevar, pero la, el Archer no le deja El Archer se está completando su vida más Ahora vamos a ver si el Black la hace o no la hace A ver, ahí afuera todos están tapando la entrada ¿Podré mirar desde arriba o no? No puedo subir, ya no puedo subir más <risas> es Archer, como lo hacen volar? Ya, ya viene a pom, Ya se lo llevó ya, se lo llevó este Black Paris A menos que se lo bajen uno Ya se lo gan se ganó Ya bueno, hasta aquí sería el video Espero que les haya gustado Traten de dejar sus comentarios ¿Qué les parece este tipo de, de modo? Que yo observe a la gente jugar Y bueno, uh, será hasta un próximo video Y gracias por seguir los videos de este canal